de se trata él no deja lombriz en la lata nadie lo agarra bollando y a media caña y en cuestión de mujeres nos entusiasma con las mojarras como lleva una vida algo furtiva él prefiere la pesca que es deportiva la corvina que pesca con su amorío la remoja en el balde y la vuelve al río, a su albedrío ¡Ay huele! ¡Qué suerte que sos mi amigo! Al ¡Yo quiero pescar contigo! ¡Ay huele! ¡Qué suerte que sos mi amigo! Al ¡Yo quiero pescar contigo! Él sabe muy bien cuando el cardumen se presenta en la costa en buen volumen, siempre tira la línea en las corrientes, y a las pececitas grandes le el caliente y no las consiente, como lleva una vida algo furtiva, él prefiere la pesca que es deportiva, la corvina que pesca con su amorín el balde y la huelga al río a su albedrío Ay Willy, qué suerte que sos mi amigo Palpada, quiero pescar contigo Ay Willy, qué suerte que sos mi amigo Palpada, yo quiero pescar Ambrosio. Quiero pescar contigo. Ay, Willy, pero qué suerte que sos mi amigo. Valpara, yo quiero pescar contigo.